No hay nada decidido hasta el final. Derrotaremos a todos nuestros enemigos. Aquí tenéis a vuestro campeón. He visto de todo. Hoy no será diferente. Soy el líder de salto. Seguidme o apartaos de mi camino. Ellos ya te han olvidado. Bien, soy el líder de salto. Allá vamos. ¿Sí? Es una buena ¿Sí? caída, ¿Sí? muy divertido. Es frenética. Atentos. Atención, me están disparando. Te callaré para siempre. Me desparo. Vasos vale ayudarme. Aquí hay alguien. Me disparan, amigos. He derivado a un enemigo. Recate. Me han visto. Me disparan. Recargando mis escudos. Llegando escudos. Eliminé un saco de huesos. Buen trabajo. Escudos. Necesito salud da igual. Aquí hay un cargador Lo necesito Me estoy salud. Usando un botiquín Amenaza. Todavía puede serme útil. No somos los primeros en pasar por aquí. Estoy recogiendo botín y dejando en paz. ¡Preparaos! Allí hay un blanco. Hay cinco segundos. Está abriendo fuego contra el enemigo. Hacemos por aquí. El anillo no está ne lejos. Necesito munición le ligera. Me dispara. Disparando. Dispara. Recargando. Recargando mis escudos. Atención, me están disparando. Escudos bajos, recargándolos. Solo estoy Necesito recargando salud. mis escudos. Recargando. Amenaza cerca, pues si lo necesitan. Y de aquí delante, ahora de, de adoro el botín Darnos Enemigo saludos. avistado Disparando Necesito matar más, ¿qué es eso aquí delante? Llegan más amigos para matarnos Soy la parte Es solo un rasguño Recargando, Scurro. Los sacos de huesos están aquí. Recargando. A callar. Contacto con la amenaza. Perfecto. Lo eliminamos a todos. Un saco de huesos. Aquí delante. Necesito munición ligera. Recargando. He derribado a un enemigo. Enemigo eliminado. Recargando escudos. Vamos, di hola. Bueno. Recargando escudos. Necesito munición ligera Me el... Me derribado! La próxima víctima. Aquí delante. He derivado a un enemigo. Enemigo el Ahí fuera, hay alguien. Recargando. Blanco detectado. Desplegando La próxima víctima. Escudo activado. ¡Reparando! Necesito munición ligera. Aquí hay munición ligera. Me estoy reparando. Recargando escudos. Solo estoy recargando. Necesito escudos. Usando un botiquín. Necesito escudos. He encontrado un escudo corporal. Y vuelve a la cuenta atrás del anillo. David delante, ahora. He encontrado un escudo corporal aquí. Anillo cerca. Un minuto para que se cierre. 45 segundos. El anillo está cerca. 30 segundos. El anillo está cerca... El anillo se mueve, amigos. Atención, lanzando pack de supervivencia. Ahí fuera hay un pack de supervivencia. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás de la... Me han derribado. Según el mapa, no estamos todos en oh, el siguiente anillo. Te abatieron. Suplicar sienta bien. Estamos muy dispersados. Aunque yo trabajo mejor solo, de todos modos. Derribado. El anillo está cerca. 30 segundos. Cambio fuera. Lo quería para mí. Recargando. Curándolo. ¡Necesito munición ligera! Si no entráis en el anillo, os mataré. Conmigo. Desplegando un dron médico. Atención, el anillo se está cerrando. El anillo se muere. Atención, lanzando pack de supervivencia. Allí fuera hay un pack de supervivencia. Perfecto, solo queda un Los campeones de Apex